Esto está pasando en Sunchales y la región. Bueno, el tema que nos toca hoy tratar, estamos en, en vivo, es una edición especial nuestra, pero eh, merece los titulares de, de todos los medios nacionales e internacionales, lo han manejado durante el día, y se detectó el primer caso sospechoso de viruela mono en la Argentina. Esto titulaban los, los medios nacionales como yo te decía, hoy nosotros lo conversábamos a la mañana en Sunchales día por día, en la Ronda Vida, lo adelantábamos un poquitito, incluso cuando ya lo veíamos eh, desde desde otros eh, de, desde el otro lado del charco, como le llamamos generalmente. Por eso queríamos hablar con algún especialista, queríamos contarles a ustedes del otro lado cuáles eran las indicaciones que había, cuáles era si es realmente grave, qué, qué tenemos que tener en cuenta, cómo lo podemos detectar si realmente es, eh, nos puede llegar hasta aquí hasta Sunchales o qué recomendaciones más que nada dar, por eso estoy en contacto con el doctor Sebastián Isaurralde que es, eh, es médico es neumonólogo y está a cargo de, de este sector en la clínica 10 de septiembre, aquí alguien eh, muy cercano a nosotros y que nos va a dar un pantallazo, buenas noches doctor ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás Mónica? Un saludo grande para toda tu audiencia para tu equipo. Gracias, Sebastián. Bueno, eh, estoy un poco intrigada, estoy un poco preocupada. Es un, eh, es un titular, como yo lo mencionaba recién, Sebastián, antes de, de presentarte, que se ha dado en todos los medios y que se habla ya desde el fin de semana sobre este tema. Por eso es que esta enfermedad, uno habla de viruela y, y nos retrotraemos a muchos años antes y a lo que hemos leído... Y nos asusta un poco, sobre todo cuando conocemos las mutaciones que ha tenido el, la, otra, la otra gran epidemia que ha sido el que ha sido COVID, que esto que nos ha maltratado tanto. Entonces, digo, bueno, Al charlemos cual. con él, llevemos un poco de tranquilidad si podemos. Sí, cómo no. Mira, en primera instancia te quiero contar que eh, en cuanto a lo que fue COVID, nosotros los médicos aprendimos mucho y fundamentalmente a ser muy cautos con lo que decimos, porque son cosas que realmente todavía no conocemos demasiado. Eh, pero lo, lo que sí se conoce en cuanto a este virus, particularmente, es la parte histórica, así que te voy a hacer un pseudo resumen de esto, que eh, empieza en 3.000 años antes de Cristo, eh, los libros hablan de viruela en Egipto, por ejemplo y en, en nuestro continente, eh, en la época precolónica, eh, los indios eh, tuvieron mucho miedo a la viruela, que vino, por supuesto, importada por los barcos que venían desde España, y bueno, porque les producía estas deformidades, estos nódulos, estos granos que traían en la cara incluso mucha deformidad, y ellos no estaban acostumbrados. De hecho, en los libros de historia dicen que no, no hubo tanto daño o miedo infligido en los eh, indígenas de, nuestra, de nuestro continente en esa época, con los, las armas o las espadas, pero sí infundió mucho miedo el tema de la viruela. En, por otra parte, en 1350 hubo un, una gran mortalidad, se murieron aproximadamente 4 millones y medio de personas por, por este tipo de virus, y en esa época imaginamos que ha sido un volumen de gente muy muy alto. En lo que tiene que ver con la viruela que se está comentando en este momento, se le pone el nombre de viruela del mono, eh, no porque sea el mono el que la transmite, en realidad el transmisor es un roedor, eh, así que el mono viene solamente por una cuestión experimental, porque es donde se experimentan las enfermedades y las vacunas. Eh, de tal modo que estos casos, que vienen de importados, por supuesto, el caso que se reportó acá en Argentina, eh, tiene una, una llegada de hace 24, o 48 horas desde España, o sea que es netamente importado. Este, ya para hablar de, de la de enfermedad en sí me voy a referir exclusivamente a la viruela que es la parte que nosotros podemos leer en los libros ya que esta nueva todavía no está filiada eh, en bibliografía la viruela en sí es una enfermedad que se radicó en el 77 a nivel mundial, acá en el 80 se dejó de vacunar eh, de tal manera que se consideró erradicada. ¿no? Eh, es una enfermedad que se transmite, es un virus, que se transmite por vía respiratoria, por las gotitas de flujo por estornudos, por contacto, eh, por algo que ha tenido este, quizá las gotitas de flujo o, o estornudar o toser, eh, contagien cuando uno agarra ese elemento pero también hay casos demostrados en la viruela anterior, no en esta. Hago la aclaración porque lo que digo está basado en bibliografía referente a la viruela anterior que es la que se conoció, no esta. Se podía contagiar también con eh, ropa, ropa de cama eh, y por piel incluso. También a nivel, por transfusiones sanguíneas o utilización de, de las mismas jeringas en el caso de adictos Y en cuanto a esta viruela, se han reportado a nivel eh, tanto europeo como africano, eh, mayor eh, incidencia en eh, homosexuales, sobre todo hombres, por la transmisión a través de secreciones sexuales. Eh, en cuanto a la sintomatología, no dista mucho de la viruela anterior, eh, comienza con fiebre elevada, por encima de 39, 40 grados, mucho dolor de cabeza o cefalea, dolor muscular o mialgias, y dolor de espalda. Eh, se pueden agregar otros síntomas, pero bueno, a los fines prácticos estos son los síntomas eje, y como verán, no dista mucho de eh, o una gripe fuerte o la, incluso el COVID ¿no? que nosotros tuvimos. En, una vez contagiado, a, Sebastián, al... te, te consulto, sí. una vez contagiada sí. la persona, sí, ya sabemos cómo se contagian, cuáles son las, las precauciones que hay que tener en tal caso, sí. pero en caso de contagiarse una persona, ¿cuántos días eh, se está incubando la enfermedad? ¿En cuántos días aparece? ¿En cuántos días aparece fiebre? La incubación es de, de, de dos a tres días previo al comienzo de la sintomatología. Sí. De uh -huh. hecho, en ese periodo también puede contagiar hasta que aparecen los síntomas que eh, como eje principal ronda con una fiebre elevada, dolor de cabeza, dolor muscular y de espalda. Eh, y posterior a, al comienzo de los síntomas se agregan entre 7 y 10 días posteriores donde okay. eh, el contagio merma después de la semana de comenzada la, la sintomatología. Bien, una vez, comen, a, una vez comenzado el tránsito de la enfermedad, entonces son 7 a 10 días, en los cuales, ¿la fiebre de cuánto es? Alta, la fiebre siempre es alta, está por encima de 39,5. A diferencia, bueno, eso sirve para que la gente se quede tranquilo, porque estamos ingresando en el periodo invernal, y bueno, una gripe, incluso el COVID, no dan una fiebre tan elevada. Uh -huh. eh, la viruela en sí da una fiebre muy elevada que eh, supera los 39,5 grados, siempre está por, por encima de 40 grados, a diferencia de la gripe o incluso COVID, repito, donde uh -huh. la fiebre no es tan elevada. Uh -huh. En estos eh, esto que vos me decís, eh, en caso de, de tener algunos niños, en caso de detectarse que por lo que vos me decís no, no debería llegar con masivamente esto, los contagios no deberían ser masivos. No, no, no. Yo creo que los contagios no van a ser masivos eh, eh, porque creo que estamos ya educados en cuanto el covid sirvió para educarnos. Eh, tanto sea como la distancia, eh, el uso de barbijo, por supuesto, uh -huh. eh, eh, la limpieza de los eh, utensilios personales, eh, eso ayuda demasiado y previene, por supuesto, en el caso de tener cruce o contacto con algún infectado que esté en periodo de incubación y no sepa que puede contagiar, nosotros estaríamos eh, evitando el contagio, uh -huh. ya sea por la limpieza de manos con, con alcohol, con la utilización de tapabocas y a la vez con la distancia. ¿no? Sebastián, te hago una consulta porque bueno mientras charlamos sí. con vos estamos viendo algunas imágenes, algunas fotos que rescatamos de internet, obviamente, imágenes que, que estamos pasando y que queremos que, quiero saber, estas eh, estas ampollas infectadas, ¿cuánto demoran en irse? ¿Y hasta cuánto tiempo después de infectadas contagian? Estas, el, el, el virus se comporta en forma parecida o similar a lo uh -huh. que hace la, la varicela. Eh, cabe decir que comienzan con unas vesiculitas, es decir, unas ampollitas, que posteriormente se rompen en forma espontánea o por rascado y se forma una cascarita. Y posteriormente queda una, una ulcerita. Esa es, esa es la evolución a grandes rasgos, por supuesto, uh -huh. de lo que sucede. Esto suele durar entre 7 y 10 días. Eh, de, por supuesto que cada una de estas eh, pequeñas etapas tiene una, un, una duración diferente. La, aparece como una vesícula que es una ampollita con líquido que produce picazón, sobre todo, uh -huh. entonces uno se rasca y la revienta, o se revientan solas con el friccionar de la ropa. Eso hace que se forme una cascarita y posteriormente una pápula y después una úlcera. Esa es la evolución en el tiempo que lleva. Eh, en cuanto a lo que me preguntabas de la, de la, del contagio de, uh -huh. de estas lesiones, ¿pueden contagiar si...? Sí, en el periodo sobre todo de vesícula donde tienen el líquido. Eh, te cuento así a, a título informativo e sí. histórico que la vacuna que salió para la, la viruela hace años ya, eh, porque no? era un, un, un médico que lo que hizo fue eh, con una jeringa extraer el líquido de las ampollas de vacunos y de eso inyectaba en pequeñas dosis uh -huh. a, a pacientes para prevenirlo. Así nació la vacuna, en realidad, sí. la vacuna de la viruela anterior, no no de esta, ¿no? Te cuento sí. de lo que yo sé que he leído de lo anterior, de esto todavía no hay nada para leer en bibliografía, ¿no? Esto no, no tenemos nada para leer y no mucho para informarnos, así que la única lo único que podemos hacer es recomendar, eh, es tener cuidado, es estar muy atentos a cada síntoma que aparezca. Me parece que, le, que vamos a ir por ese lado, ¿verdad? Sí, sí, sí, tal cual. La idea es que la gente, en primer lugar, bajar la ansiedad y el nivel de, de estrés en la gente porque salimos de... no salimos todavía, claro. no pero estamos digamos, saliendo de lo de COVID, no queremos que la gente vuelva a, a tener un, un brote de, de, de ansiedad en cuanto a esta a esta patología en particular. sabes que, que, justamente... que lo que hay que tener en cuenta es que en la clínica 10 de septiembre uh -huh. hay médicos que están al día y tienen mucho contacto con la bibliografía y están actualizados eh, ya sea el doctor Conrado Boco, Marcela Sechi y demás, en la clínica de 10 de septiembre tiene buenos profesionales que están a la vanguardia en cuanto a esto, así que claro. ante la menor duda pueden consultar. Exactamente, Sebastián. Iba a consultarte, iba a ir por ese lado justamente, eh, porque la realidad es que tenemos poca información y tenemos mucho susto porque venimos muy eh, muy castigados con, con esto de COVID. Seguro. Y el COVID, como sé que sos un referente en la clínica 10 de septiembre, justamente te tengo que preguntar: el, eh, si bien no ha pasado, estamos, eh, bueno, en principio en Sunchales sabemos que estamos preparados para, para contener a, a los pacientes, pero ¿cuáles son las recomendaciones o cuáles. Eh, tu, tu recomendación con la gente del consejo, porque el COVID no ha terminado No, la pandemia no se levantó seguimos en pandemia claro. eh, y en cuanto al COVID particularmente siguen habiendo eh, cepas que van apareciendo, y por suerte son eh, de menor eh, daño y a la vez se está viendo que la vacunación está haciendo su efecto, ¿no? Pero sí. Eh, insisto en lo mismo, tanto sea para la viruela como para el COVID, la, el distanciamiento, en, si se puede, ahora venimos para el invierno, o sea que es un poco más engorroso, pero si se puede siempre tener una ventilación cruzada, abrir una ventana de un lado, un poquito la puerta, cosa que circule el aire. Eh, eso sumado a la limpieza de los objetos personales, el alcohol, el tapaboca eh, en, en cuanto al COVID en sí eh, tiene que ser un tapaboca especial para que el que nosotros eh, denom se denomina N95 nosotros usamos pero en el ámbito profesional no en el ámbito eh, público no a Santa Fe particularmente a diferencia de Córdoba ya eh, tomó la decisión de que el tapaboca en ambientes abiertos sea opcional. Córdoba todavía mantiene un poquito más estricto el uso del tapaboca, pero en el caso particular de, de la viruela esta que estamos teniendo actualmente, esas mismas eh, medidas van a ser súper útiles para nosotros eh, en cuanto al contagio y bueno, por el momento... Eh, iremos estando atentos a toda información nueva que nos vayan alcanzando desde otros puntos de, de, de, de, del hemisferio, Sin que duda. tienen ya denunciadas una cantidad muy muy superior a la nuestra. ¿no? Sin duda, Sebasti Sebastián, bueno, en principio agradecerte el, el tiempo que nos has dedicado a esta hora para llevarle un poco de tranquilidad, para llevarle a la gente justamente las formas en cómo deben cuidarse, y me refiero al, a, a cuanto a COVID refiere justamente, me parece que también nos ha enseñado a esto, del distanciamiento, el barbijo, que Tal no cual. solamente son eh, referentes de COVID, que hoy nos pueden salvar o, pre o podemos prevenir con esto de otras eh, de otras enfermedades. Exacto. Exacto, tal cual. Coincido plenamente con vos, yo creo que nos va a servir. Muchas gracias por el contacto. No, por favor, a tu disposición. Un abrazo grande y saludo a la audiencia. Bueno, Muy gracias. Mucho. Bueno, así pasaba. En esta edición especial, en este ratito que te que te dedicábamos a vos a través de nuestra fanpage, a través de Sunchares día por día, porque se ha detectado el primer caso sospechoso de viruela eh, mono en el país, se ha confirmado este este caso y queríamos contarte qué medidas tomar, qué síntomas pueden tener, a dónde dirigirte y sobre todo trasladarte esto. Estamos preparados.